¡Hola ¿Cómo están? Saludos desde Shanghai. Oigan, pues después de este que sí fue, por cierto, cuarentena, o sea, más de 40 días, pues ya estamos afuera después de 47 días y vean las calles de esta ciudad. Vacías. Es. Bueno, de por sí esta calle normalmente es un poco vacía, pero ahorita está mucho más de lo habitual. Vean, acabo de salir a hacer un poco de compras Porque bueno, les comento cómo Han estado pasando los eventos en estos últimos días, semanas Desde que fue el confinamiento de China Bueno, en Shanghai, precisamente Nada más, algunas ciudades, bueno Vecindarios inicialmente De Shanghai, ya después Pues, la ciudad completa Bueno, pues hice unos videos antes con un poquito más de contexto Entonces, pues ahí se van a entrar un poco Aquí nada más les quiero dar un poco de actualización Y qué es lo que ha estado pasando en estos días Bueno, pues después de 47 días La ciudad empieza a abrir poco a poco Pero pues lo están haciendo por diferentes fraccionamientos Entonces, el fraccionamiento en el que estoy Ya pasamos de lo que es el el confinamiento de control al confinamiento espero? al confinamiento preventivo eso significa que ya podemos salir de nuestro fraccionamiento y pues ir por aquí a tratar de comprar cosas y eso pero solamente dentro del mismo distrito entonces pues hasta donde pueda andar en bicicleta eh, pues si no por ahí a veces ahorita en las esquinas me encontré a varios de es que utilizan el uniforme blanco, los de hazmat, los hazmat, que te piden el permiso que te está dando ahorita el fraccionamiento para salir a la calle entonces me acaban de dar este permisito, a ver lo voy a sacar aquí que... bueno, como no hay gente se los digo, vean estos son los días, ah bueno no está bien, pero ahí el que está de negro es el 18 de mayo, o sea que me acaban de sellar digamos esa salida y me dicen que solamente puedo salir dos veces por semana eh, en estos, por lo menos en esta semana creo. Y tal vez vuelvan a cambiar las reglas un poco la próxima semana. Porque pues como les he estado haciendo, las reglas aquí las, están a cambiando, las han estado cambiando este, pues bastante, bastante. Podemos salir, pero mañana pues nos van a hacer otra vez las pruebas de PCR. Y si por ahí por casualidad alguien resultara... Este, pues positivo, seguramente nos volverían a encerrar a todos este, vean y así como ellos hay muchos voluntarios por la ciudad entonces pues si sí, se nota que que todavía siguen trabajando la verdad bastante arduo pero bueno para darse abasto con una ciudad de 26 millones pues es bastante trabajo vean así es como a veces te encuentras de ese tipo de autobuses u otro tipo y así es como andan repartiendo despensas, etc ven ahí por ejemplo supongo que que pues tal vez algunos están fuera otros no, hay algunos compas les digo unos fraccionamientos que no están afuera todavía eh, ahora les comento esta bolsita de Family Mart, si ven ahí bueno, pues acabo de entrar. Es como un tipo oxo, Hay bastantes aquí en China. Y en este Family Mart, eh, pues para entrar había cola. Solamente podían estar personas como, creo que como 10, 15 personas adentro por, por turno. Entonces, una entrada, una salida. Una entrada, una salida. Y ahorita que entré, pues nada más compré un poco de bebidas. Porque la verdad, el refri ya lo tenemos lleno. O sea, sí pues bastante despensa estaba llegando y también por parte del trabajo nos mandaron entonces eso está cubierto lo que no está tan cubierto, lo que estaba comprando es como tipo cervezas y así este, a ver voy por este lado yo creo y pues vean ahí, un ahí está otro fraccionamiento que se ve que como les digo hay algunos que ya están como que más libres y otros poquito más estrictos todavía pero supuestamente salió un artículo ayer en el que decían que ya se planea que estamos a 18 entonces ya se planea que la ciudad empiece poco a poco por distrito por distrito a abrir pues digo o sea, se mantiene cerrado, o sea los restaurantes todo está cerrado las tiendas de ese tipo de family mar pues es todavía que difícil entrar o sea que ahí va paso a paso Obviamente, ya cuando estamos semiabiertos, en cualquier otra provincia que viajemos, nos van a estar pidiendo los códigos de PCR, los antígenos y todo ese tipo de cosas. Sobre todo, como ahorita en Shanghai, pues pasamos recientemente por este rollo, entonces muchas provincias se ponen muy estrictos. Al hecho, o sea, al nivel de que pues, yo tenía que estar en Sucho hace algún tiempo. Pero pues, como estaba en Shanghai, este, no... ningún lugar como de, de, de... hoteles y... y de... como tipo AirBnB o así, no... no estaba permitido que ellos este, recibieran a personas de Shanghai en ese momento. Vean, de hecho ahí todavía hay rejas. Sí. Entonces vean, digo, depende de... Y también aparte cada cada tiene como que su comité, su comité distritivo, que se pone muy estrictos también la verdad a veces, o sea, aunque diga la ciudad como que ya está medio abierta a veces, los propios eh, encargados del comité como que dicen, no, este, todavía no estamos al 100, esperémonos una semana más, y todo así de wow, bueno, o sea. En fin, eh, así es esto. Yo ya estuve ahorita en la bicicleta como casi dos horas tratando de, lugar, de buscar lugares, este, comprar cosas y así. Vean, por ahí hace tiempo subí fotos de este lugar. Esta es la casa de. Ay, ya, me, ya no me acuerdo, pero era muy famosa de, los, de las estrellas chinas, o sea, era una, una casa como de artistas y ya casi se hizo como tipo mansión vean siempre hay gente tomando fotos de hecho esa esquinita de ahí por ahí hay muchas personas que vienen a tomar fotos eh, de boda les recuerdo otra vez son las pues estamos a 18 de mayo son las 4 :17 de la tarde entonces bueno pues saludos desde Shanghai nos vemos a la próxima alguna otra actualización también